Hola, hola a bueno, todos. Aquí somar comentando un día a la taberna. Y hoy volvemos con Total War Warhammer. Este va a ser nuestro capítulo número 11 de nuestros. De nuestra campaña con los caballeros de Caledor. Estamos acabando. Bueno, ya hemos reunificado el sur. Nos queda poquito, poquito. Cuatro turnos para completar nuestro ritual. Eh, va a ser imposible Contrarrestar los.. ¿Por qué no puedo? No sé por qué no me deja hacer la intervención. Bueno, no sé. Pero vamos. Vamos a dejarlo pasar. Veremos a ver si llegamos a este. Nosotros vamos por buen camino a la hora de conseguir las piedras. 448. Necesitamos llegar hasta las 1000. Veremos. Vale. O sea, ahora... Aquí, nosotros supuestamente deberíamos tener por aquí un ejército del caos O había por aquí un ejército del caos Pero me da que ya lo hemos eliminado Así que vamos a venir aquí Uh, ahora subiremos de nivel Ah, no llegamos Vale, bueno, siguiente turno Con Imrik, ¿qué le vamos a poner a Imrik? Armamento de Baul Corazón de dragón Sobre el campo de batalla Orgullo ancestral No Vale, le pusimos la profesora la de devoción a Baul Lanza flamígera. Uff, vale, vale, vale, vale. Ok, tal y como estamos, le vamos a poner el corazón de dragón que tenga ataque cuerpo a cuerpo, liderazgo y reducimos el. O sea, aumentamos la resistencia al fuego. Esto nos viene genial. Bueno, la capacidad de investigación tampoco está tan mal. Sí, pero si no tenemos nada que investigar. Vale, nada. Corazón de dragón Y tiramos para adelante Sí, porque el resto de Las unidades, no Literalmente no las tenemos Uf, para vientos favorables Esta está muy bien, a lo mejor los arqueros Vale, creo que pondremos esta Sí, sí, sí, sí, ya tiraremos después, más tarde tiraremos a por ellas. Vale, para la maga, ¿qué más le vamos a poner a la maga? Le pusimos la del de Conducto Arcano. Uh, uh, uh, uh. Claro, es que a partir de ahí... Especialista, herir... No, porque estos son todo de... Vale, vamos a mejorar la Espada ígnea. sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Vale, mejor la espadina. Y ya es que la siguiente mejor es una barbaridad. Vale. Perfecto. Y para el noble, ¿qué le vamos a poner? Nivel 13 le pusimos el... El corcel. Vamos a ponerle el reponer tropas. Porque ahora en el próximo turno nos vamos a estampar... Uh. ¡Ah, no! Vale, y ya vamos a tener práctica... ¡Uh! ¡Ah, no! Habrá que ir a bar. Ba Habrá que ir a vagar. Oh, vale, tenemos que reclutar de nuevo estos. Eh, espera, espera, espera, espera, espera, espera. ¿En Antoch? Así ah, que hemos construido, pero ¿qué, te, qué, ¿qué nos falta por construir? Ah, fue, Reparar esto. Es que no me quiero dejar los. Los dineros aquí porque no vamos a generar nada. Deberemos asaltar pronto vagar. Vale, ok, pues nada, tal y como estamos, vamos a reclutar gente para nuestros ejércitos. Sin llegar a consumir los ingresos, por favor. Vale, con esto no llegamos a reventar los tres, los, estos 316. Vale, edificio de año nos saltamos. Perfecto, y finalizamos turno. A ver qué obtenemos ahora. ¿Qué nos sale? Uh, el poder de la gloria de Caídos te da la bienvenida. Acuerdo comercial, firmo. Encantado. Pero claro, tenemos que mejorar ahora para sacar más ingresos. Nos tenemos que quedar aquí. Vale, Kenry nos lo van a saltar. Uf. Es que no nos podemos defender, ¿eh? Vale, daño de edificio fracaso. Vale. Lo, el resultado esperado. Vale, eh, colonizamos. Claro, el problema es este. El número de soldados es una barbaridad. Mira todo lo que hemos perdido. Pff, bueno, por lo menos tenemos la reagrupación rápida. Vale. Ruinas élficas. ¿Lo ¿No podemos construir? 800. ¿En serio no podemos construirlo? ¡Fua! Somos unos desgraciados, ¿eh? Pero somos unos desgraciados... Cosa mala. Cosa muy mala. Bueno, estamos completando el ritual. Eso por lo menos me gusta. Eh, te diría de salir de aquí. Uh. Reclutamiento golpeado porque estamos bajo asedio... ¿Qué tiene esto? Vamos a probar ¿Qué, qué, te, qué tenemos en la ciudadela nosotros? No mucho Literalmente no mucho Buah. Claro, y la cosa es esa ¿Te la juegas o no? Vale, ok Vamos a esperar el resto de ejércitos, el resto de movimientos. Esto está reponiéndose aún, esto está reponiéndose aún. No podemos construirlo. Uf, está muy feo todo esto. Vale. Vale. Ok. Pues nada, tenemos esto contra todo esto. Y los Usubati... Usabati, estos nos van a reventar O sea, constructo acorazado Pero fuera corazas Uf, puf, puff, puff, Estos también meten un montón Los guerreros de Nekara La guardia del sepulcro es una pasada Claro, y un héroe brutal Vale, pues nada Vamos a librar la batalla, vamos a hacer lo que se pueda. Vamos a medrar al máximo este ejército y ya está. Más no podemos hacer. Trataremos de agruparnos bien porque además es campo abierto total, tú. Pero no podíamos quedarnos ahí a la espera de... ...de continuar bajando nuestras tropas. Ahora es eso, con, con la llegada... Vale, pues nos vamos para atrás... Y listo. Vale. Vamos a por lo menos... Colocarnos. Vale. Perfecto un poquito más abiertos estos son vale, perfecto uh, los arqueros aquí vale, vamos a meterlos en el grupo 2 maravilloso todos bien ubicados, perfecto. Vale, la princesa aquí. Vale. O oh, podemos avanzar para tratar de pillarlo. What? ¿Por ¿Qué? Porque estos están así, tío. ¿Qué les ha pasado? ¡Dime que lo reventamos! Sería maravilloso. ¡Qué cabrón! Sí, huye, huye, huye, huye, huye Huye, huye, Uye, huye, huye, huye huye. uy, uy, Reagrupamos la princesa, tú también. Están súper abiertos, pero súper abiertos. ¿Qué vamos a buscar nosotros? Porque los Usubati ya vienen. Los Usubati ya vienen. Naisetra, el cedero va a aguantar una barbaridad. Vale, vamos a tratar de contestar a sus flechas Y ya está. Nuestras flechas son mucho mejores. Muchísimo mejores. Noble lady. Attack. It will be done. Acknowledge. Sinna. Eh, vamos a quitar el mosca, la monza hay que se peguen con quien se tengan que pegar y ya está. Venga, vale, perfecto. Los buitres fuera. Vale, pues aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, Vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale. se aguanta, se aguanta, se aguanta, se aguanta, se aguanta. Se aguanta, se aguanta, se aguanta, se aguanta. Estamos en ello, no, ¿Le, le disparamos o no. Me da igual, me da igual el resto. fue qué pesadilla, tú. No, nah, es que los usuarios nos han reventado. Ah. Muchas pérdidas, tío. Es que es súper difícil. Y esto no hace más que molestar. No, y no nos bajamos al, al setral y ni de milagro. Nos pasan por encima a los ejércitos, tío. Y es, es, lo único que tienen es mucho número y morralla ¿eh? Bueno, morralla A ver. Ya cuando crecen no, ¿no? Pero... Venga, va, princesa. Con la espada y el arco, di que sí. Vale, a ver, recuperamos unidades. Unas pocas, aunque sea. A la mele. Que va, es que esto ya no hay ni por dónde cogerlo. Ya, y ha perdido, nada, lo mínimo de unidades. Venga, un golpe mágico ahí, reviéntalo. Nah, que va, ni se pudo. Ni se pudo. ¡Ah, tú! ¡Qué decepción! Hemos perdido todo el norte. Pero todo el norte. O sea, tenías que aguantar aquí en Kemri y no se ha podido. Ellos, la generación de ejércitos que tienen es mucho más rápida y mucho más vasta que la nuestra porque. Patata. Supongo que las unidades eran ultra baratas, que no requieren mantenimiento, que no sé. Pero a nosotros nos cuesta un montón generar ejércitos. Eh, son muy caras nuestras unidades. Pff, ¿A quién voy a querer? Ay, me tengo que gastar los 800. Prudente. No muestra sentimientos. Competente. Tiene mucho brío. Ah, esta es la princesa. Sentimental, no, no, no, no. ¿Cómo va a ser una princesa que le falta precisión? Vale, vamos a coger este cos competente que tiene defensa cuerpo a cuerpo. Pero lo vamos a tener feo para defendernos. Oh, pero mucho. A ver... Uy, que... Claro, estábamos ahí... Con el... De este estirado. No, es una broma de mal gusto esta. Vale, la llanura ya la podemos construir. Aldea, vale. Ok, empezamos. Poco a poco estamos de vuelta. Vale. Nada, nada, es que es hacer tiempo, tío. Hacer tiempo, porque no tenemos ingresos. Nada. Eh, Donde aquel... La voy a dejar Siguiente Vale, fin de turno Es que no tenemos, no tenemos ingresos Porque hemos perdido todo uh, No sé Las guerras no pueden no, no somos capaces de aguantar El norte, no sé Está siendo todo muy salvaje Vale, ¿qué queremos con esta gente? Acuerdo comercial, sí, estupendo Todo lo que sea Ingresos... Uh, se ha avistado un dragón. Los acontecimientos sucedidos en las inmediaciones indican que un dragón ha estado deambulando por los campos circundantes. Merece la pena que investigues. ¿Dónde? No, aquí no. No veo dónde es... Supongo que me saldrá. Claro, no, no tenemos dinero para nada de esto. Vale, vamos a meter crecimiento aquí. Literalmente, nos hace falta crecer. Que aumente la población para meter nuevas de... De nivel 2. Vale, y, y nada, vamos hacia vagar. Es que no tenemos otra opción. Hay que subir hacia el norte de nuevo. Esto poco a poco irá creciendo y ya está. Porque la otra es Nahultol, que es esta... Que no me la van a dar ni de milagro porque sacan madera de aquí. Lo tienen todo subido ya al 3. Vale. Ok, pues nada, vamos tirando. Vamos a acercarnos hacia Anteus. Pero vamos, tenemos que ir a vagar para conquistar vagar. ¿Podemos salir de aquí? No, porque tenemos que atacar esto. Es que no quería ni meter un héroe. ¿Para qué? En este ejército. Qué mal. Vale Nada, resolvemos esto Sí, siguiente Y fin de turno Pero vamos, toca ir hacia el norte Para ver si podemos enganchar a alguien Ha completado el ritual Ha comenzado Uf, No sé qué pasa con un ritual completado vamos a, vamos a autorresolver Porque no hacemos nada Pero no hacemos nada Vale que los de Kemri han vuelto, han conquistado esto. Vale, nos van a conquistar Mi esto también. Vale, y estamos literalmente como al principio, antes de la invasión del caos. De hecho, nosotros estamos peor porque no tenemos nada construido. Muerto en combate. Asentamiento perdido, asentamiento perdido. Caberos de Caledor. Llanura de sal. Uh -huh. Ah, o sea, nos han saqueado, no nos han... Dios. Madre mía. ¿Por qué tenemos aquí...? Ah, no pueden ser mantenidos. Vale, pues nos acercamos. Y vamos a... Uh, no podemos emboscar. Vale, la pregunta es... Diplomacia... La gente Los elfos oscuros, obvio, les tenemos unas coqueflipas. Los reyes funerarios, los centinelas. Están en guerra con Kemri. Numas están en guerra con nosotros. Kemri está en guerra con nosotros. Con los caballeros de leones Los seguidores de Nagash. Si nos conocemos. Vale. Vale, pues nada, vamos a entrar en guerra con los centinelas. Y ya está. Rango de fuerza 40, eh. O sea, estamos súper mal. Vale, pues nada. Es que nos vamos. Nos tenemos que meter ahí. Tenemos que conquistar esa zona. Uh, fondos. Es... Ya sé que tenemos fondos escasos. No podemos hacer nada contra eso. Ahora en el próximo. Conseguiremos reponer nuestras bajas y ya está. Es que esa, esa región de llanuras de sal la vendía, rollo. Ok, quítemela. Vale, eso aquí. Ahí es donde quería llegar yo. Vale. Que vaya, este hombre está teniendo ya, ya tiene un ejército brutal. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Dios. Ritual oh, vale. Ya hemos comenzado el ritual. Arcane power lit Alfen skies. Lawmaster vale. Telerian, ally of Tedliss, was joined by Gallifreyus, squire of Tyrion. They would be the prince's eyes, as the goddess Isha revealed her prophecy. The lawmaster and squire saw the isle of the dead, wreathed in fire, the vortex gone. Ooh. Without the vortex, chaos floods the world, with Althwan doomed to sink beneath the waves. Dios. But the star the Atlantis. crown of Lilith has the power to restore it. The crown was shattered long ago. If the lost shards are reforged, Althwan can be saved. Vamos, que teníamos que ir a buscar la corona. Resumen. Isha has blessed our agents with one piece of the star crown, but four shards remained lost. Talerian suggests invocando los espíritus de los reyes de Fénix, ¿quién mejor que un rey encontrar un rey? El costo es alto para castrar estos rituales, más fragmentos son Claro, pero ahora ¿de dónde recogemos los fragmentos de monolito? ¿De, ¿de dónde recogemos más? ¡Oh! 2000 de tesoro, esto nos viene genial Asentamiento perdido, una del sal Vale, cabellos de Caledor en bancarrota, ritual completado, perfecto. Completa el siguiente ritual, ritual del marino. Finugar, el rey fénix reinante, está imbuido de poder ritual. Él es el navegante y por tanto tendrá el mando de la cena al menos por un momento. Ritual completado. Uy. Qué ritual. It burns like ball's anvil. Eh, no sé dónde está el ritual Señores, provincias, facciones. No, y esto, esto es nuestra información mm, mm, mm, mm. Oh, oh, oh. Vale, tremendo ejercitazo A ver Vamos a repasar el eh, la armadura po Podemos reventarnos Hombre, son 3.000 de tesoro Y obtenemos la armadura de Caledor. Experiencia y bonificación para Inric Defensor de los. Es que esto no lo hemos podido conseguir <risa> Aún, ¿sabes? Vale, no, deberíamos poder bastante fácil. Vale, vamos a meter aquí. Porque si vale, la idea era llegar a la embajada del FICA nivel 3 para meter las de estas tecnológicas. Vale, vamos a ponerlo aquí. Bueno, aquí también podemos, ¿no? Eh, eh, eh, en Antoch. Sí, en Antos también se puede. Vale, pues vamos a mejorar Antoch, que lo tenemos más cercano a nuestra capital, 1600, ¿vale? Y ahora vamos a saltar aquí. Dios, estamos muy tocados, ¿eh? La bancarrota Dragon se nos ha notado. Declarar la guerra. Podemos, podemos. Vale, podemos de sobra De sobra, de sobra, de sobra Los arqueros, la maga Vale, ok, vamos a por ello El capítulo de hoy, llevamos 24 minutitos o así El capítulo de hoy se nos va a alargar un poco Pero Vale la pena luchar Vale la pena luchar Tendremos que ir a oler ese dragón A ver qué quiere, eh Pero vamos, como sea igual que el otro Apaga y vámonos, eh Necesitamos muchísimo, muchísimo, muchísimo fuego de artillería. Y, y no. Nos es imposible, o sea, literalmente estamos en pañales. Uh, perfecto, comienza el despliegue, me gusta. Vale, todos aquí atrás. El cuello de botella este nuestro. Eh, sus refuerzos, o sea, él despliega todo aquí enfrente, no. Sí, podemos confirmar. Qué guapa tú las pirámides. Vale. Vale, esta gente la vamos a poner aquí en el centro, a la guardia del mar de Lother. Vale, aquí estamos, aquí estamos bien. Pondremos inicialmente que esté con el, con el arco, pero ya luego lo cambiaremos. Vale, vamos a desactivar el modo escaramuza vamos a formar ya bueno, los arcos, es que en verdad los arcos simplemente los agrupo uh, a ver, tú al 1 vale, perfecto el 2-2 aquí ah, sí, eso es en, la, en una zona central, Imrik aquí la nobleza aquí Prince los Leones de Crácer los vamos a meter en este costado Vale, y la caballería toda por este lado Vale Nos tenemos que acordar de usar las habilidades con Todo Cristo, por favor Vale Vale no Corre por tu padre La maga la tenemos en parla Y esta mujer está aún Sin Sin tiene rango, no, aún no vale. Vale, eso es el punto. juegos con su vamos, Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vale, con enrique esto, esto, y entramos a piñón. Con los leones de cracia, vamos a ir a buscarte a ti. Bueno, vamos a romper aquí en este lado. Vale, cuerpo a cuerpo. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vamos a ir reventando con los arqueros a la gente más lejana y con eso nos apoyamos. Vale, vamos a apoyar aquí con la maga. Bueno, espérate, eh. Venga, a parla a los arqueros. Venga, eso es, eso es, eso es, eso es, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, mejor imposible, vale. Nos tiramos esto, nos tiramos el cuerno, esto, esto... Y con Inric tenemos que ir a buscar a su puñetero faraón, ¿dónde está? Aquí, venga, cruza todo el campo de batalla y llega hasta allí porque te necesitamos allí. Sin duda. ¿Dónde tenemos a la maga? Oh, la maga está ahí en medio. El noble lo perdemos casi. ¿No me lo van a liberar? Tenemos que ser capaces de sacar a Imric de ahí. Y, you y, y, y nuestra... cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. No hemos sacado el cuerno en ningún puñedero momento, tío. Me enfado un montón porque es un bufo brutal que no ha llegado a tirar en ningún momento. Vale, venga. La maga que vuelva, por favor. La necesitamos. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Eso lo primero. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vale, vale. Maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso. El arma de oh, nos ha ido genial. Uh, cuidado con esto. Venga, Henry liderazgo. No podemos perder, tío. ¡Mierda! Lo vamos a perder, tú. ¿Qué tendrá este? Que es capaz de reventarnos. La maga no la quiero perder tampoco. Y la ha metido ahí en todo el follón. ¡Venga, hombre! No me puedes decir esto. ¿Cómo estamos ahí parados? Buah, por lo menos han huido y nos han muerto. No te puedo creer, tú. Y perdemos. Y perdemos este ase... ¿Cómo es posible? Sí, ya me gustaría a mí tener 9.000 de oro. Hemos perdido a los príncipes dragón. Hemos perdido los carros... Hostia, qué caos de campaña, tú. Es insostenible todo esto. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. A ver cómo lo hacemos en los próximos turnos, eh. Derrota, a Valeros. Y para casa, ¿sabes? Prince of Uf. Hemos perdido al noble. ¿Qué más hemos perdido? Todo. Hemos perdido todo. Voy a ir a apoyar porque si sí, nos atacan, al menos estamos tapados unos con otros. ¿Por qué me siguen mostrando la llanura de sal? Está muy feo todo esto. Vale, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí después de este funesto desenlace de asedio. Eh, nada. Visto lo visto, está muy jodida esta campaña. Vamos a tener que poner toda la carne en el asador para que funcione. Porque si no, lo vamos a tener difícil. Así que nada. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Lo que haya podido ser.